Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Club Santos sufre cuatro importantes bajas para el partido contra Cholos de Tijuana. Santos Laguna, equipo dirigido por Guillermo Almada, no contará con cuatro jugadores para el partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX contra Cholos de Tijuana, que se disputará en la cancha de. El estadio Caliente ante el equipo de Robert Dante Siboldi, De acuerdo con información de Jorge Víctor García de Fox Sports, Santos no contará con Diego Valdés, Félix Torres y Fernando Gorriarán ante Cholos, debido a que disputarán partidos de selecciones este jueves y reportarán con el equipo en Seattle para la League Cup a media semana. Por otro lado, el cuarto jugador en cuestión es el delantero mexicano Eduardo Aguirre, quien sufrió una lesión de esguince en el tobillo por lo que estará de baja de 9 a 10 días, por lo que no jugará contra Cholos en la League Cup y probablemente se pierda también el duelo de la fecha 9 contra el Atlético San Luis. Diego Valdés, Félix Torres y Fernando Gorriarán estarán volando para incorporarse con arroba Club Santos en Seattle. Mudo es 15 de tobillo, 9-10 días, informó en redes. Por otro lado, Alan Cervantes ya entrenó al parejo del grupo y podría estar en el 11 titular para enfrentar a Tijuana, aunque eso ya será decisión de Almada y su cuerpo técnico.